El nuevo Ultegra Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Vamos a hacer el unboxing de nuevo Simano Ultegra de 2 de 12 velocidades Venga, vamos para afuera Esta caja no está tan currada como ¿Vale? la del Durace Entonces, ¿qué cosa se Venga, ve sacando, rápido Cambio Desviador ¡Bueno! Juego de bielas Casé, cadena y cables electrónicos más cables electrónicos Mando derecho Mando izquierdo La batería oh, No perdón El cargador y la batería Y aquí faltarían los discos Pero me los he dejado en casa Ahí va. En este grupo la cadena y los discos son como los del XT Exactamente igual Los tenemos ya muy vistos Fuera a tomar por saco Cosas que son diferentes palabrota el cableado, tanto los, los dos cables, como la batería, como el cargador, son exactamente los mismos que utiliza el Shimano Durace, del que hicimos la review y el unboxing aquí, ¿verdad? Sí. Y aquí tenemos los componentes como tal, lo que es completamente distinto al Shimano Durace. Vamos a ver las diferencias. ¡Oh, pesan no. un montón. Son oh. Las bielas son bastante similares a las del Durace, un poquitín más pesadas. Bueno, son muy bonitas. Hombre, claro, ¿qué vas a decir? El mismo diseño que el Simano Durace, simplemente un poco más de peso. ¿Dos cosas? Sí. ¡Un freno! Sí. ¡Un freno! Exactamente, la maneta izquierda. La maneta prácticamente igual que la del Durace. No Puede veo? que sea también un poquitín más pesada. Y una cosa que nos dijimos el otro día. Es que se enciende la luz cuando le apretas a los dos botones a la vez Y sabemos la duración de la batería Sabemos si está muy cargada o poco cargada ¡Piu! Cosas o no? Y esto es el freno El freno delantero que va con su adaptador para poner un disco de 160 o de 140 La pinza también, del mismo tamaño más o menos que la del Durace Pero sin embargo esta no está hecha de una sola pieza, esta está hecha de dos piezas Y lleva este tornillo de aquí y este tornillo de aquí que lo que hacen es unir las dos piezas de la pinza Por lo cual es un poquitín más pesada Estoy deseando que habrá dentro El cambio de marchas Exactamente igual que el Durace También vale para todos los desarrollos Hasta 11,34 11, Perdona Y la diferencia es que es un poquitín más pesado Y que estas láminas de aquí Ya no son de fibra de carbono Sino se que se son mueve, de aluminio Ya lo veis que esto se mueve una de las cosas que más me sorprendió en el otro unboxing fue el desviador. Lo pequeño que era. Este Ultegra es exactamente igual de pequeño, pero un poquitín más pesado. Así como el Durace me parece que pesaba 97 gramos, este pesa 110. Gracias David, me has quitado la etiqueta y ahora ya no lo puedo colocar en la bicicleta. Tío, más pesado de quitarme las pegatinas. Tiene un montón de cosas. Por último, el cassette. El 1130 me ha llegado. Este, al contrario que el Durace, no tiene componentes exóticos, no tiene titanio, es de acero y de aluminio. Y no lleva fibra de carbono por dentro. Venga, desmonta el banda. ¡Misca! Pero, pero. El freno de. El... Por favor, no, no hagas el mal. El Ultegra es exactamente igual que el. Déjame hablar un poco, ¿vale? Bueno, básicamente el Shimano Ultegra es eh, igual, el durace, pero con los componentes un poquitín más pesados. Pesan más las manetas, pesa más el cambio, el desviador, bielas, frenos, es un poco más sencillo de construcción, pero la diferencia del precio es brutal. Por aquí os dejo la tabla con pesos y precios de estos componentes. Y me parece que, que toca el montarlo en una bicicleta de competición, ¿o qué? Claro. Sí, hombre, rayalas, rayalas la maneta ¿La montamos en mi bici? ¿Montamos todas estas cosas en la bici? Buena idea Sí, ¿Me ayudas a montarlo? ¿Nos ayudáis a montarlo? Vaya unboxing nos ha salido, ¿eh? madre que desastre Difícil trabajar en casa No tenía sitio, no tenía luz eh, Intenté hacer el vídeo de cómo montar el Ultegra eh, desde casa Pero no me salió bien bueno, ya ves la bicicleta completamente montada La verdad que ha sido bastante más fácil que con los grupos anteriores eh, Nada, la batería en la tija de sillín, dos cablecicos Uno al cambio trasero, otro al desviador Las manetas, súper sencillo de colocarlas, es llegar, montarlas y punto Antes había que pasar los cables por el manillar Había que preocuparse de la centralita, de la otra centralita para la conexión Bluetooth la verdad que era un lío. Ahora ha sido mucho, mucho más fácil montarlo. Desde casa ya os digo que he podido montarme la bicicleta completa. El único follón que tiene montar los grupos estos nuevos en las bicicletas modernas con los cables integrados es lo del cable por dentro de la dirección y de la potencia. Por suerte, una vez que coges práctica ya es bastante sencillo. Bueno, lo que íbamos. ¿Cómo funciona la bicicleta? La verdad que estoy encantado. Llevo ya 300 kilómetros. Eh, ni un ruido, ni un problema, los cambios muy bien, muy rápidos, las pastillas están un poquitín más separadas del disco, por lo cual cuando te levantas no, no he notado ningún roce, ni ningún sonido, ni nada. Esa molestia que daba los frenos de disco de carretera de las versiones anteriores, con esto, en un principio solucionado. Ya veremos cuando se vayan manchando los pistones, se llena de mierda y se queda enganchado algún pistón, pero por el momento, fantástico. Eh, la potencia de, de la frenada, yo como iba con las manetas GRX de, de Gravel, la verdad que aquí he notado poca diferencia. Pero según me estuvo contando mi amigo Antonio, que le monté el Durace, eh, se nota la potencia de frenada. Que estos frenos frenan un poco más, frenan como los GRX de Gravel. Una de las cosas que más me ha sorprendido es la velocidad del desviador. Cambia de plato, sube al plato mucho mucho más rápido, es bastante más rápido y más preciso. Continúo con los platos ovalados y a la hora de subir el plato me está dando menos problemas sí que es verdad que he tenido que ajustarlo muy muy muy muy bien pero cambia mejor que mi anterior Ultegra el cambio de marcha es lo mismo eh, le he notado un poco más de precisión y más velocidad la diferencia grande la he notado yo con las 12 velocidades no porque el piñón pequeño sea más pequeño o el grande más grande que son exactamente igual sino que al tener más piñones parece como que la transmisión va más recta tanto con el plato grande como con el plato pequeño va siempre con la cadena mucho más recta, menos cruzada que lo que llevaba antes con las 11 velocidades. Y ya por último, la comodidad de las manetas. Es una maneta un poquitín más larga, un poquitín más grande, pero con la forma tan redondeada hace que sea una maneta muy cómoda. La puedes coger de tres, cuatro formas distintas y, y es muy, muy confortable. Una cosita más para terminar con el tema de los cambios. Que quede claro que a mí no me patrocina Shimano y este grupo me lo he pagado de mi bolsillo, ¿vale? Pero prefiero mucho antes Simano que eh, su competencia en carretera, que sería RAM. Eh, muchos me dicen que si el cambio inalámbrico completamente, que este hay que meterle cables... A ver, hay que meterle dos tristes cables desde la tija de sillín al cambio y al desviador y por dentro del cuadro que ni se ven. Entonces, no es molestia para nada. El tema de la batería, por experiencia, dura un poquitín más la batería de Simano que la batería de RAM. La fiabilidad de los frenos de disco en montaña está demostrado que es mucho más fácil, más sencillo, menos problemas el purgado de los frenos de disco de, de Shimano que los de otras marcas. Ya das muchos problemas los frenos de disco de por sí para que encima eh, tengas problemas con el líquido de frenos. Otra de las ventajas, el plato, puedes seguir utilizando los mismos platos que tenías, no tienes que cambiar de desarrollos y además hay mucha más variedad en el mercado. Y la compatibilidad con las ruedas traseras, con SRAM tienes que poner el núcleo XDR, sin embargo con Shimano, incluso con las 12 velocidades, te vale una rueda convencional. Otra de las ventajas de Shimano son los pulsadores auxiliares, tanto aquí como aquí, lleva dos pulsadores que sirven para pasar de pantalla del Wahoo o del Garmin, o los puedes configurar para que, que cambie de, de plato o que cambie los piñones o como quieras. Así que yo por el momento me quedo con Simano. ¿Vosotros qué preferís? ¿Simano, Campanolo o SRAM? Aquí abajo en los comentarios me lo podéis poner. Pues eso, en definitiva, muy contento con la nueva Volcano, la Volcano 2.0. Ya veis que le he puesto pegatinas del mismo color que la bici. Bueno, casi del mismo color. Que para acertar con este azulete es complicado. Y bueno, aquí seguimos dando guerra. Eh, ya me he apuntado a las primeras cicloturistas del año, las primeras marchas, eh, tanto carretera como montaña, así que en el canal seguiremos haciendo vídeos de mecánica, vídeos con los lobos, con mi socio youtuber Jesús de Borja. Último vídeo del año, daros las gracias a todos los suscriptores, a los 5.000 suscriptores, a los 2.800 nuevos de este año 2021 que os habéis apuntado, a los que estabais de antes. Daros las gracias por los comentarios, por los likes, por compartir los vídeos. Muchísimas gracias de verdad, de corazón se agradece muchísimo los comentarios que me ponéis bueno, me despido pasar una feliz noche vieja disfrutar de la entrada del año y a tope con la bicicleta nos vemos en el próximo vídeo ¡hasta luego! ¡ay, Dios mío! vaya unboxing hemos hecho más malo ¿a qué ha sido malo? ¿Eh? bueno, pues ahora me voy a liar en la cocina de casa a montarme la bicicleta mecánica... Básica. Bueno papá. ¿Qué? Lo montas tú todo. Feliz ¿Eh? Navidad, buenas noches. ¿Te vas a ver los dibujos verdad? No. No, Mentira, no, no, no, no, anda tira, tira corriendo, anda Jeta. Adiós. Buenas ¡Ah! noches. Ala tira, ala, a montar el grupo.